Acá tenemos básicamente lo que es la parte de la fuente con un encendido que enciende a un contactor y a las protecciones correspondientes. Acá tenemos una parte del palet doble, de alimentación del palet doble, y acá tenemos la otra. En este caso esta no encendía y tenemos tres coolers forzadores que ingresan la tensión. En la parte superior del equipo vemos cuatro coolers, esto ya es para la etapa de potencia ¿sí? bueno, y las protecciones correspondientes en cada uno. Ahora vamos a proceder, el excitador eh, lo, se maneja de manera digital, ahora vamos a proceder a ver la parte de atrás. Esto va refrigerado como verán todo con aire acondicionado. En este equipo bueno, tenemos un conector de salida DIM. Acá tenemos el módulo central básicamente. Bueno, y aquí el problema que teníamos que una hilera de la fuente no prendía. Pero acá en los alcahuetes estamos, estamos viendo, ahora lo vamos a mostrar. Proceder a cortar una de las dos emisoras que hay acá, la excitación en esta. Y lo que vamos a hacer es encender el equipo. Como no tiene excitación, ninguno de los amperímetros enciende. Volvemos otra vez atrás. Aquí básicamente esto fue diseñado para colocar cuatro fuentes switching. Tenemos dos. En un momento había colocado cuatro porque la idea de esto era hacer un equipo de cuatro o cinco kilowatts lo que se hizo es a través de borneras pasar el negativo al negativo y el positivo también con otras borneras a lo positivo de acá y se le colocó una llave térmica eh, que ha dejado de funcionar por alguna, por alguna descarga por eso no lo activaba entonces lo que nosotros vemos al encender básicamente, a ver si se puede ver es que el led de cada una de las fuentes La importante lo que está con es el LED este. encendido es resetear esta térmica que tendría que ir en el panel frontal una térmica para el secundario, es decir, el secundario de esa fuente y el secundario de esa fuente en la parte del vivo, digamos. Acá tendríamos una fuente y acá tendríamos la otra fuente. Y en el negativo es exactamente lo mismo, ingresando por el palier bueno, y pasando por una serie de contactores que es, lo que, haría pagar, que es lo que haría pagar. Básicamente el sistema de protección de esto es el mismo sistema de M31, nada más que eso acciona los contactores como en un video anterior eh, lo expliqué. Eh, estos están los coolers encendidos, está todo andando y lo que hicimos fue resetear esta térmica. Con esta térmica tendría que quedar el equipo de 2 kW funcionando correctamente. Ahora vamos a la parte delantera nuevamente. Apagamos el módulo de potencia. Prendemos el equipo, aguardamos a que arranque el excitador. El equipo arrancó y ahora tendrán que prender nuevamente correctamente. ¿Por qué se colocaron? Los tres amperímetros están en paralelo. ¿Para qué? Para tener un control exacto del drenaje corriente, ya que los amperímetros que están viniendo no son de buena calidad y el zoom que vienen no es lo que nos serviría a nosotros. Si no se debería colocar uno solo y hacer la multiplicación por tres. En este módulo y, y, lógicamente, en este también. Ahí el equipo que va andando correctamente. Sí, aunque ustedes no lo crean, están andando con un cable de media pulgada, que tiene menos pérdida que el de 6 octavo. Está tirado allí detrás. Y en este módulo de potencia lo que vemos es que en el disipador tenemos dos pullers más de costado, además de los cuatro que vienen. También algo, fundamental en este, también algo fundamental en este tipo de equipos es que, bueno, los equipos, eh, por lo general todos los, los equipos de radiofrecuencia, eh, al pararse los coolers se paran. En este caso los coolers quedan funcionando durante tres minutos más pues, mediante un temporizador. ¿Por qué? Porque la, las líneas de conexión y los componentes de RF llegan a subir. ...desde un 200 a un 300% más de la temperatura que tendría que tener... ...algo que casi ningún fabricante de la República Argentina está teniendo en cuenta. El equipo cuando se apaga, debe permanecer los coolers prendidos durante mínimamente 3 minutos. Eh, como para refrigerar y sacar toda la temperatura sobre los componentes, porque nos pasa que lo podemos encender, lo podemos apagar de manera normal y cuando lo volvemos a encender, después nos encontramos con determinados dolores de cabeza justamente por eso es el sistema de temporizador de cooler bueno, esa es otra cosa a tener en cuenta en este tipo de equipos como les comentaba, bueno, este utiliza el sistema Broadband de banda ancha banda ancha corrida, 88 58, que se cambia a través de estos equipos y este también con el mismo tipo de fuente, una sola en este caso, y un solo módulo para un kilowatt trabajando tranquilo. Hasta aquí el video tutorial para que no le tengan miedo a las placas. Y bueno, y vean, este por ejemplo tiene un solo amperímetro, pero tiene un zoom realizado de manera casera para que para que justamente lo que nos da eh, puesto acá son 3 por 9, 27 amperes es el amperaje en el que está trabajando el equipito este. Bueno, hasta acá el video tutorial. Espero que le haya servido como para ver cómo colocar, realizar las protecciones en este tipo de equipos cuando se realiza el armado. Y nos vemos en el próximo video tutorial de Dimarte, las Motores Antenas.